Hola, muy buena, muy buenos días a todos desde Movimiento Civil. Hoy, pues, quisiera deciros que tenemos un programa especial, tenemos un invitado especial en el día de hoy. No es otro que José Silván, un seguidor de esta plataforma, un nuevo seguidor que se ha unido recientemente. Y, bueno, ayer tuvimos una conversación entre él y yo y le invité a que participara hoy aquí para que nos contara un poco la actualidad, cómo ve la situación política, social, económica de España y también del mundo, y que también, pues, pudiéramos darle la oportunidad a gente que siga este movimiento, que son ciudadanos de a pie, a que se expresen libremente en esta plataforma, porque entre todos podemos conseguir algo. Si no luchamos y no nos expresamos y dejamos que la, los gobernantes hagan y deshagan lo que quieran, pues va a ser muy difícil que en España podamos tener algún día una democracia real y formal. Así que nada, darle la bienvenida a José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias por, por atenderme y por dejar expresarme y, y seguir difundiendo esto, que, que lo que necesitamos es unión al fin y al cabo, y expandir el mensaje y unirnos, y dejar de uh -huh. pelear de izquierda y derecha, que es mentira todo, que no hay izquierda ni derecha, que son todos socialdemócratas. Sí, sí, estoy totalmente de... ¿De acuerdo? Bueno, para que conozcáis un poco a José, deciros que José tiene actualmente 36 años. Además, tiene dos hijos de 7 y 10, que son muy pequeñitos. José es un hombre de Andújar, de Jaén. Supongo que es un enamorado de Andalucía, al igual que yo, ya que nació en esta región tan, tan bonita. Eh, lleva, lleva 16 años viviendo en Puerto Llano, Ciudad Real. Además, lleva un año y medio siendo pensionista por una operación de espalda que ha tenido después de haber trabajado durante toda su vida. De hecho, José ha trabajado para la refinería de Repsol eh, como operador de plantas químicas. Es decir, es un científico, José es un amante de la ciencia y nunca en este programa habíamos tenido a nadie a nadie eh, eh, que se relacionara con la ciencia. Siempre hemos tenido gente más relacionada con las ciencias sociales, ¿eh? hemos tenido aquí abogados, periodistas, eh, trabajadores de sindicatos, del ámbito público, de la administración, pero nadie amante de la ciencia. Así que, José, es un placer tenerte con nosotros. Como sabes, eres el segundo andaluz en venir al programa. Ayer te dije el primero, pero anteriormente estuvo Sergio Cebolla, del partido Laócrata. Eh, quisiera hoy preguntarte, porque ayer estuvimos un poco hablando, como sabes, eh, ¿cómo, ¿cómo comenzaste a interesarte por esto de la democracia formal, la libertad constituyente? ¿Qué libro has leído para informarte sobre, sobre esto? Porque tengo entendido que tú anteriormente no, no estabas muy inmerso en la política. No, yo por mi vida, bueno, mi trabajo era turno y yo con mi vida, pues no, no tenía mucha relación con la política, aparte que la política siempre me había creado rechazo porque cuando yo he escuchado a mis amigos hablar de política siempre era lo mismo, pelearse con la izquierda y la derecha, entonces eso a mí lo que hacía era generarme de, rechazo, desprecio, porque yo cuando, cuando tenía que ir al momento de votar, pues no me sentía identificado con ninguno, ni me sentía identificado ni me representaba a ninguno. Entonces pues, pues no entendía tanta pelea por, por izquierda y derecha. ¿Qué pasa? Que el hecho de ver que la situación está mal, que siempre nos están engañando, pues me generó inquietud. ...y con esa inquietud pues, conocí a Rubén gilbert ...conocí a Rubén Gisbert y a través de él conocí a don Antonio Trevijano... ...y conocí pues, todo lo que, lo que va detrás de todo esto... no ...y toda la censura que han tenido con, con este hombre... ...y que no nos han dejado que conozcamos realmente nuestra historia de verdad... ...nos han contado la mitad de nuestra historia... ...entonces claro, una, una sociedad que está engañada nunca va a ser libre... ...siempre va a ir a lo que le han contado... ...entonces pues es, es nuestra tarea que todo el mundo conozca a don Antonio Trevijano que conozcan su mensaje que conozcan de dónde lo ha sacado que no es algo que se haya inventado él que está basado en Montesquieu está basado en, en mucha gente que, que son de hace muchos años y, y es algo que ya está de hace mucho tiempo no es algo que nos estemos inventando nosotros esto de la libertad uh -huh. política ni lo de la democracia formal esto es algo que estaba ya entonces pues es nuestra tarea como, como ciudadanos si queremos un cambio y si queremos mejorar España es nuestra tarea difundirlo Darlo a conocer a todo el mundo y conseguir un cambio, porque si estamos quietos vamos a seguir siempre igual. Y lo primero que hay que saber es que no vivimos en democracia, ¿no? Porque de, demos pueblo y gracia o crato, poder. Y el poder no está en el pueblo, el poder está en los partidos. Que es un, un estado de partido, partidocracia, oligarquía de partido, lo puede llamar como quiera Pero una democracia, sí, sí, sí. No, es, una democracia no es lo que tenemos. Entonces... Mmm, o, o nos damos cuenta de eso para empezar a cambiar o no vamos a cambiar nunca. Siempre nos han enseñado que lo primero es que hay que ir a votar, que si no votas no te quejes, pero es que es mentira. Cuando tú empiezas a ahondar en el tema te das cuenta que, por ejemplo, la abstención es el único medio que tenemos para decir yo no participo de esto, yo no participo de este juego en el que me están engañando, pues si me están engañando no participo. Otra cosa es que, que no haya un método viable para la abstención, nada más que no ir a votar. Y luego, pero es lo que hay en el Parlamento, sí que tienen la abstención como, como método. El sí, el no y la abstención. ¿Por qué no tenemos nosotros la abstención? Por, no? Por ejemplo, la gente se uh -huh. piensa que el, el voto blanco es la negativa, pero el voto blanco significa yo no no me representa a ninguno, pero apoyo el régimen. Porque es un régimen, no es un sistema. Es un régimen porque la oligarquía está por encima de la nación. Por mucho Ajá. que quieran que es un sistema, es un régimen. Entiendo, entiendo. Bueno, ya nos da la bienvenida a los buenos días, Mamen Valverde, igualmente Mamen, porque hay gente que se está sumando a la conexión en directo. Decirte, José, te agradezco mucho eh, lo que has explicado. Yo creo que a la gente a veces le, le gusta que le expliquen las cosas que, para, para que la entienda. No utilizar a veces tampoco un lenguaje que se, se, se le escapa a la mayoría de las personas. Yo, cuando estuve, me presenté en política, estuve durante dos meses haciendo campaña porque creía que yo podía participar y cambiar el, el sistema político que había en mi ciudad, porque, como ya te comenté ayer, allí ha gobernado Francisco Toscano, el alcalde, durante 37 años y con 24 años tenía fe en que algo se podía cambiar. Y bueno, me di cuenta de que no, de que no era así, de que este sistema es muy corrupto, lleva mucho tiempo que lo tienen pues prácticamente controlado, ¿no? por parte, como tú bien dices, de la oligarquía de partido, de la partidocracia, y hay muchos libros ¿no? que, que, que tú has leído, de Montesquieu, el Espíritu de las leyes, etcétera que hablan un poco sobre eso, sobre la división de poderes, y cómo se puede llegar a, a tener en España una democracia o aspirar a tener una democracia que nos representa a los españoles, a todos los españoles, a los 46 millones. Eh, sí. Quería preguntarte una cosa, José, eh, para así un poco enfocar el tema y hablar de actualidad, ¿cómo ves el panorama o la situación política actual a nivel económico, social, cultural? Es una pregunta que me gusta hacer siempre a, a todo el mundo que interviene, porque, como sabes, la gente está muy preocupada con esto del uso de las mascarillas, la situación del coronavirus. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de la, de la situación que vivimos actualmente? Así, un, un poco entre comillas, ¿no? Explicándolo eh, tal y como tú lo entiendes. Eh. Yo opino lo mismo que para todo, que son consecuencias del sistema. Son consecuencias porque a la vista está que es que nos están engañando nuestra cara con todo. Yo no digo que no haya virus, ojo que El virus puede ser que sea que haya estado, pero pero cuando el virus estaba más en, en su auge, no nos exigían las mascarillas. Y ahora que, que apenas hay, ahora tenemos que ir todos con mascarillas. Las personas que estamos sanas, tenemos que ir con mascarillas. Yo que estoy sano, tengo que llevar una mascarilla quirúrgica que a mí no me protege y protege a los demás. Pues si yo estoy sano, ¿para qué tengo que llevar una mascarilla que protege a los demás si yo estoy sano? Es que es absurdo. Aparte de todo lo que están haciendo, que ahora donde dije digo digo Diego, ahora sí, ahora no… Es que es absurdo todo lo que nos están vendiendo. ¿no? Están, tanto que nos apretemos el cinturón, pero ellos vienen a cobrar sus subvenciones en, en medio del confinamiento. Por ejemplo. Ya, o, es que es que todo son consecuencias. Yo lo que vengo es a hablar de reglas de juego. Las reglas de juego es lo que están mal. Todo lo que hablemos de jugada siempre va a ser por consecuencia de... Me gustaría ejemplo, que explicaras eso eh, para que los espectadores entiendan cuál es la diferencia entre reglas de juego... Y, y el propio juego que los políticos no eh, marcan o establecen en el, en, el circo, en el circo parlamentario. Pues te lo explico. Mira, cuando yo he dicho antes que son todos socialdemócratas, lo que me refiero es a que ellos utilizan política social, se adueñan de cualquier movimiento para captar votos. Porque a ellos no se nos olvide que lo único que les interesa es que cada cuatro años votemos la, la participación. Exacto. Es lo único que le interesa, porque la falta de participación es lo que deslegitima al sistema. Entonces, igual que Podemos, se de del 15M porque eran indignados, indignados, ignorantes, que no sabían que le está pasando las cosas, pero no saben por qué esos son indignados. Este movimiento no es de indignados. Nosotros sabemos muy bien por qué nos pasa todo lo que nos pasa. Entonces, no nos van a engañar. Otra cosa es que nos cueste más difundir el mensaje porque luchamos contra la manipulación de la televisión y contra la manipulación que hay en todo. Luchamos contra la educación porque no deberíamos tener educación, deberíamos tener enseñanza pública. La educación a mis hijos se la doy yo en mi casa, pero si ya no estoy educando desde el colegio a unas cosas, pues ¿cómo vamos a salir luego? Pues a lo que nos dicen todos, es que hay que ir a votar, pues venga. Y si no me gusta que está, pues votas al otro. Y esa es la, solu la solución. Ya nos hemos desencantado del bipartidismo, nos hemos desencantado de Podemos, Ahora van todas por vos. Cuando se desencanten de vos, ¿cuál será la solución? ¿Votar a, a don Pepín que salga? ¿O cómo va esto? Es que no se dan cuenta la gente. Que lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y dejar de votar, dejar de participar de este régimen. Y lo que, lo que iba con la socialdemocracia es que, igual que se adueñó Podemos del 15M, o del feminismo, o ahora del racismo con lo de, con lo de George Floyd, que ha sido toda una pantomima. Eso vamos a hablar luego. Si quieres, te voy a hacer una serie de preguntas más específicas sobre Podemos, George Floyd y algunos temas más. Pero bueno, me ha quedado muy claro ese término que me encanta, además. Eh, te lo copio. El término de... El término que me gustaría que explicaras mejor porque creo que es interesante. Eh, hay mucha gente que nos escucha, que es muy sensible a la educación y ha dicho que tú enseñas. O sea, Tú enseñas a tus hijos, no lo educas. Eh, no, al contrario, tú educas a, tu, a tus hijos, no lo, ense, eh, no lo enseñas, lo, lo deben de enseñar en el colegio. Eso es, lo, eso es a lo que te has referido, ¿no? Ahí está. Son palabras que nos van metiendo, es como una mentira que la La mentira siempre se va a pillar. Pero tú una mentira la cuenta 100 veces y al final parece que es verdad. Son palabras que nos han metido y las tenemos como normales, como hablaba ayer Isabel Blanco, el consenso. El consenso es contrario a la política. Si yo defiendo unas ideas y tú defiendes otras, en el momento que yo dejo mis ideas a un lado para llegar a un acuerdo contigo y quedar en tabla, toda la gente a la que represento la estoy dejando vendida. Y, y la gente escucha consenso y se piensa que es muy bueno. Es muy bueno el consenso. O la, o, o la nueva normalidad esta, que no hay que ver las noticias, es que no hay que ver la tele, porque esto es mentira. Pero es que la ves y en unas noticias te, te pronuncia nueva normalidad 10 veces, 20 veces, yo que sé, que ya llega un momento que la nueva normalidad parece normal. ¿Cómo que nueva normalidad? La nueva normalidad, carajo, tenemos que seguir como siempre hemos seguido. ¿Qué nueva normalidad? ¿Qué vamos a ir ahora? Todos como con mascarilla y a dos metros de distancia sin poder tener relación física ni poder abrazarnos ni nada. Pero esto, esto que es, ¿esto que es? ¿Sabes? Pero son consecuencias, son consecuencias. ¿Qué? ¿El globalismo? El globalismo. ¿Qué significa? ¿Que hay un tío que viene con una fortuna y coge a nuestro gobernante, le junta de billetes para que hagan lo que ese tío quiera? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pues no lo sé. ¿Pero qué son? Consecuencias del sistema. ¿Por qué? Porque no tenemos poder sobre nuestro gobernante. ¿No es como no tenemos poder sobre nuestro gobernante, eh? viene un tío con mucho dinero, le junta de billetes, le dice, toma, te doy esto para que hagas esto esto y esto. Y dicen, pues vale, porque como ellos están en el Estado y la sociedad civil, no le importamos una mierda, un carajo, perdón por la, por la palabra, pues no te preocupes, mal, ellos van a seguir estando en el poder, cobrando billetes nuestros, encima cobrando billetes del tío que viene y lo junta y destrozando la sociedad como nos la están destrozando, que nos están llevando a la ruina. Y la, y, y la gente parece que ni así se da cuenta. Y lo que hablaba de antes de socialdemócrata, en esto entra vos. Vos, ahora, al igual que Podemos, se adueñó del feminismo y se adueñó del 15M y se ha adueñado del racismo. Ahora, vos se ha del clima de odio que hay hacia el gobierno el clima de odio que hay hacia el gobierno por su mala gestión, el miedo que haya a esto del globalismo, ¿quién se ha adueñado de esto? Vox. ¿Y para qué? Para ganar votos. porque No nos olvidemos que son un grupo. Oligarquía es un grupo de poder en el que reside el poder. No en la nación, sino en un grupo. Entonces, no se nos olvide que ellos son un grupo, los jefes de los partidos. Entonces, mmm, ellos... Es su estrategia para seguir manteniéndose en el poder. Tienen el lado de Podemos... Porque ellos viven de dividirnos, para que, para que nosotros estemos peleándonos mientras ellos siguen. Pues ahora salió vos adueñándose del movimiento de contra el gobierno y del globalismo. Para que la gente, claro, yo ahora mismo me parece más la gestión del gobierno, escucho a vos y muchas veces me regala los oídos. Pero una cosa es que me regale los oídos y otra cosa es que sea otra estrategia de la partidocracia para ganar votos y que sigamos votándola y seguir manteniéndose ahí. Simplemente. Es una dictadura, pero en vez de una persona hay cinco. Arriba. Y ellos, mientras tengan escaños y tengan subvención, mientras tengan escaños y tengan subvención, joder, tirando. Pero así de claro. Ya, no puedo no tengo... estar más de acuerdo, José. De hecho, mira, te voy a comentar a ti algo y también a los espectadores. Yo, como cualquiera, cualquier eh, ciudadano que tiene que ir a votar unas elecciones, pues también lo he hecho. Desde que tenía 18 años, mi primer voto fue para UPyD. Yo voté a un partido de centro pensando que, bueno, que era la mejor opción, ni izquierda ni derecha. Hice lo mismo con Ciudadanos, lo tengo que reconocer. Voté a Albert Rivera porque me parecía un chico que, bueno, tenía un mensaje hacia la nación, quería unir al país, un proyecto reformista, liberal, en fin, este tipo de cosas que al final nos cuelan, ¿no? Nos acaban colando con unos mensajes muy, en fin, eh, como hace Vox ahora, ¿no? Intentando apelar a la nación, al sentimiento, a este tipo de cosas. Pero no, no, no, sé que, sé que en tu me... caso, sé que en tu caso tú eh, has sido, bueno, aquí lo desvelo, si quieres que lo haga has sido incluso votante de, de Podemos, ¿no? Cuando llegó el momento de, del 15M, de los cambios que se iban a producir, un movimiento de indignado que hay que dejar muy claro que eran gente que estaban pidiendo algo, pero no sabían lo que pedían. Eran Ellos. simplemente indignados que se quejaban de la situación, pero que no tenían un proyecto. Cosa que ahora sí que tenemos y sí estamos intentando vender a través de todas las personas que invitamos al programa de Movimiento Civil. Entonces, mi pregunta es, y así te dejo tiempo para que lo explique, José, ¿volverías tú a votar o volverías a votar a un partido como, como Podemos en unas futuras elecciones? En la vida. Yo voté con 18 años la primera vez. Y luego no volví a votar hasta hace seis años, que voté a Podemos cuando fue el cambio, pues claro, como yo, como estamos engañados, pues yo, aparte de que no me representaba a nadie, pues caí en la trampa. Un nuevo partido que, que pide el cambio, que tal, pues venga, vamos a aprobar. Y voté hace seis años a, Botemos, a Podemos, pero no he vuelto a votarlo. Y mucho menos ahora que sé todo lo que hay detrás. No voto más en la vida. Bueno, hasta que no cambiemos el sistema, yo no vuelvo a votar. Parece difícil de decir, pero yo no voto ...para poder votar luego, cuando cambiemos... ...si conseguimos cambiar el sistema, claro que votaré... ...porque es de lo que se trata... De que, ...de que el poder nazca del pueblo... ...y cuando el poder nazca del pueblo... ...entonces podremos votar y decidir nuestro futuro... ...¿vale? y podremos elegir si queremos monarquía... ...si queremos república... ...que yo ahí tengo también mi opinión, pero bueno... ...pero siempre con una base... ...que sean la separación de poderes... ...donde el poder judicial sea independiente de los otros dos... Y sea elegido por toda la Cámara que forma pues, todo el Poder Judicial, ya sean abogados, jueces. Pues eso, bueno. y, y luego el Poder Legislativo reside en el pueblo en base a representación por distrito, uninominal. El tío puede estar en un partido o no, pero votamos a personas. Y el partido nunca debe estar en el Estado. El partido lo paga a su afiliado y al representante lo paga a su distrito. Y entonces esos representantes forman el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, que es el que legisla. Y así nace el poder legislativo del pueblo. Legislamos nosotros a través de nuestros representantes. Siempre con el poder de revocación. En el caso de que no, no cumplan, que podamos revocarlo. Ahora mismo no tenemos ningún control sobre nuestros gobernantes. Una vez que, que han pasado cuatro años, poco pues coges, votas a otro, que es lo que nos han enseñado, vos pues vas, voto al otro. Pero sigue todo igual y otros cuatro años a esperar que te la metan doblada. Es que no va así la cosa. Lo que tenemos que hacer es luchar por cambiar el sistema y luchar por tener el poder en el pueblo. Y luego, en elecciones separadas, el poder ejecutivo, que es el poder que ejecuta las leyes. Legislativos del pueblo las hacen. Entonces, José, resumiendo un poco para que los espectadores nos entiendan, lo primero que habría que hacer para acabar con el sistema, en tu en tu opinión, tu humilde opinión, ¿qué es? Dejar de votar. Es lo primero que debemos de hacer. A ver, lo primero es entender que no vivimos en democracia. Lo primero es entender que llevamos 40 años de mentira, que la, que la tele está manipulada, que la, que la Constitución no es una Constitución, es una carta magna. Porque, la, como dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos, toda nación en la que no están derechos garant, los garantizados los derechos y no hay separación de poderes, no tiene Constitución, carece de Constitución. Y aquí no tenemos... ...separación de poderes y no tenemos garantizados los derechos... ...porque aquí no tenemos libertad, tenemos libertades individuales... ...o derechos, que como se ha visto no los pueden quitar en cuando quieran... ...yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo libre movilidad... ...yo todavía estoy en fase 2, no puedo salir de mi provincia... ...no puedo ir a Jaén, que lo tengo a 100 kilómetros a ver a mis padres... ...entonces ya es un claro ejemplo de que tengo un derecho que no lo tengo... ...¿vale? por ejemplo... ...entonces, partiendo de esa base de que la constitución es inválida... De que, por, ...de que no tenemos democracia... ...una vez que la gente entienda eso... ...es cuando puede empezar a, empezar a pensar... ...claro, lo primero es difundir esto... ...lo primero es difundir... ...para que la gente lo entienda... ...porque esto no se trata de convencer... ...se trata de que veas la verdad... ...y que, te, y que, veas que, la, y que ya tú decidas... ...decías, pues mira, pues yo quiero seguir en este régimen... ...quiero que me sigan engañando... ...quiero que me sigan robando... ...o no, decir, coño, yo no quiero que me roben más... ...entonces, ¿qué tengo que hacer? ...pues no votar... ...no votar para deslegitimar el sistema. Muchos dicen, es que la abstención no vale. Claro, la abstención sola no vale. Hay que primero que crear hegemonía, que la gente sepa lo que hay. Después conseguir una abstención del 50% y después de esa abstención del 50% salir todos a la calle a pedir libertad po política colectiva. Para, para exigir un, un proceso de libertad constituyente. No un proceso constituyente. Un proceso constituyente significa que los mismos que hay arriba cambien la Constitución o la reformen ellos. Y si ellos tienen el poder, que tanto trabajo les ha costado llegar hasta ahí arriba lamiendo culo, naturalmente nos van a dar el poder a nosotros. Ellos van a disculpa, llegar... José, ahí, disculpa, José. Ahí ahí me quería detener, porque has tocado un tema muy sensible eh, para muchas personas. Eh, quisiera agradecer también a toda la gente que estáis en directo. Hemos tenido comentarios por parte de Mamen Valverde, Isabel Blasco, eh, Mamen Berén Ancelote, María Luisa Cortés eh, José Sánchez Es decir, ahí ya un montón de gente conectada La verdad que os agradezco que estéis ahí eh, Vamos a intentar responder alguna pregunta Son más afirmaciones que preguntas Por lo que leo, pero vamos a intentar hacerlo Al final del programa Lo que sí quería comentar, has tocado un tema muy, muy importante El tema del proceso constituyente Yo invité hace unos días A un partido, un nuevo partido político Que se llama La Ócrata Ya muchos lo lo conocen por mi canal, porque entrevisté a Sergio Cebolla y de hecho recibí crítica. Yo recibí críticas porque eh, traí una persona que se va a presentar eh, con este partido, bueno, no está todavía decidido, tiene que entrar en un proceso de primaria. Yo es una persona que me cae bien, he tenido una buena conversación con él y respeto mucho la opinión que él tenga sobre este tema. Yo respeto todas las opiniones y me gusta invitar a mi programa a todo tipo de personas. ¿eh? Creo que hace falta en democracia darle la oportunidad a las personas de expresarse libremente. Creo que eso es fundamental y no podemos perderlo. Tampoco, como tú bien decías antes, no podemos imponer nuestra idea. Tenemos que venderla y tenemos que saber que nuestra idea puede ser la que mejor se defienda luego. Pero no podemos imponer porque entonces acabaríamos como el Gobierno actual, como PSOE y Podemos, imponiendo lo que ellos quieren para el país. Así que te quería preguntar, ¿qué opinión eh, tienes de esa entrevista, si es que la has visto? O si ves justificable la crítica de algunas personas en algunos grupos de Facebook a, a esta entrevista que yo realicé y si crees que hay que dar la oportunidad a personas como Sergio Cebolla u otras que no piensan como nosotros de, de en fin, de expresarse libremente a través de, de este canal, ¿no?, o de otros canales. Ver, yo no tengo ningún problema en que se le debo a todo el mundo para que cada uno se exprese. Pero yo no estoy de acuerdo con él, pero para nada. Porque, es lo que hablo, si las reglas del juego están mal, tú en un juego en el que sabes que siempre te están engañando, juegas dos veces, a la tercera dices, no juego, porque me estás engañando y siempre ganas tú. Entonces, yo no puedo participar en un juego en el que las reglas están mal. O sea, yo ahora voto a Sergio Cebolla y luego me tengo que fiar de él, de que porque en, si él consigue algo, en un momento que él consiga poder, nos seguimos sin tener ningún poder sobre él, porque no tenemos poder sobre nuestro gobernante. Entonces, ¿se basa en la confianza de ese hombre? Para nada. La política es desconfianza. Desconfianza. Yo elijo a mi representante y el método de revocación es precisamente porque no me fío de él, porque somos humanos, porque nos corrompemos. No quiere decir que haya personas honestas. Claro que las hay personas honestas. Pero, ...pero el poder corrompe... ...entonces tiene que haber un medio... ...para controlarlo... ...y si yo voto a Sergio Cebolla... ...no tengo ningún medio para controlarlo... ...entonces no me vale... ...no me vale cualquiera que diga que quiere crear un partido... ...no me vale... ...por mucho que quiera vender las ideas... ...es más, si ese hombre conoce a don Antonio García Trevijano... ...sabe que don Antonio García Trevijano decía... ...que un partido nunca... ...siempre tiene que ser nacido de la sociedad civil... ...una asociación civil... ...nunca un partido... ...y el que no entienda esto porque hay mucha gente por ahí que, que defiende los escaños en blanco, pero vamos a lo mismo, que no se puede, no se puede cambiar desde dentro. Debemos ser los españoles, unirnos, entenderlo, no convencer. No. Yo lo he visto y yo mismo, una vez que lo vi, fue cuando empecé a leer y a buscar información y a informarme por mí mismo por inquietud. Otra cosa es que nos han acostumbrado a que nos lo den todo hecho. Y sí. mira, que necesito, necesito un líder. Pues yo no necesito un líder. No necesito un líder. Yo me he informado por mí mismo y ha he, sido he inquietud mía. Y si la gente no tiene inquietud, pues mal vamos, Mal vamos. Porque uh -huh. esto es cuestión de todo. Es un movimiento de unión. Hay que dejar de lado la ideología. ¿vale? De hecho, dejar... de hecho bueno, yo con Sergio Cebolla tuve una gran conversación. Él me dijo, vamos, así lo afirmó en el programa a una pregunta que yo le realicé si era momento de los políticos o momento de los ciudadanos él no se considera o no se considera en estos momentos políticos y él estuvo de acuerdo conmigo de que es momento de los ciudadanos así que yo creo que eso responde bastante a, al momento que vivimos actualmente quiero dar entrada a una pregunta que porque ya son muchas y no quiero dejar escapar ni una aunque iba a responderla al final pero si la dejamos escapar al final se acumulan ¿no? Ángel eh, Ote nos pregunta pero eh, hay que esperar a que podamos votar otra vez tres años, esa es la pregunta que te lanza a ti, José, ¿qué opina? ¿Debemos de esperar pues, tanto tiempo o debemos de actuar antes? ¿Qué piensas? Yo no sé si habrá algún método para poder actuar antes, pero por desgracia sí esto es algo que no, que no es un proceso ojalá fuera inmediato, la pudiéramos decir mañana ya, pero no es inmediato ahora es el momento de empezar a difundir porque por, por desgracia, por desgracia, por la situación que estamos viviendo, hay mucha gente que ha perdido sus empresas, que están pidiendo de comer, que se van a quedar en la ruina, que no cobran sus ERTE y están pasando. Y por desgracia tenemos que vernos así, tenemos que ver que nos falte la comida en la nevera para pa abrir los ojos. Mientras no nos falte la comida en la nevera y tengamos fútbol y circo, no hay problema. Mientras yo tenga eso, amigo, pero es que eso no es así. ¿Vale? Por eso digo que por desgracia hay mucha gente que lo está pasando mal y es ahora cuando van a abrir los ojos. Entonces ahora es el momento de difundir. Y el momento de difundir, todo cambio lleva un proceso. Todo cambio lleva un proceso. Y no es inmediato. Naturalmente que tenemos que esperar tres años, ojalá. Pero todo lo que tenemos que esperar, lo que hay que hacer es difundir, crear hegemonía y cuando lleguen las elecciones... Haremos manifestaciones antes y, y nos juntaremos todos para que se nos vaya, se nos vaya viendo. Y, pero, pero lo primero que hay que hacer es crear hegemonía y difundir el mensaje. Y no convencer, sino informar. Informar de la verdad que no nos han contado durante tantos años. Yo, como decía ayer Isabel, yo le pregunto a mi amigo quién es Antonio García Trevijano y no lo conocen. Lo conoce uno, suelto, pero no lo conocen. Entonces, ¿cómo, si estamos engañados. Como dice esto de una sociedad que tiene que no tiene prensa libre es una sociedad engañada. Y eso es lo que somos nosotros, una sociedad engañada. A la vista está cuando fue la calabana de voz, que al día siguiente salieron todos los periódicos de España con la misma portada. Pero qué libertad de prensa es esa. Y a la gente no le da la neurona a ver eso y decir, coño, si salen todos con lo mismo y que salimos más fuertes, decía la, salimos más fuertes del gobierno de España. Venga, coño, que salimos más fuertes con 40.000 muertos y con las pymes reventadas, con la gente pidiendo comida. Y, y claro. los cojones, de decir que salimos más fuertes. O pues sea, la mierda, hombre, y a la gente no le salta el chip para decir algo pasa. Y sí, ¿Cómo? bueno, José, y, y tú sabes perfectamente que sin libertad de prensa en un país no hay democracia. Eso ha ocurrido en todos los países del mundo, no, no es algo exclusivo de, de España. Quisiera preguntarte algo yo, que tenía aquí ya apuntado desde hace desde hace un tiempo que estaba aquí escuchándote. Ayer eh, se supo, bueno, en el Congreso se votó a la aprobación de la renta mínima universal. De hecho, esta mañana he hecho un vídeo referente a eso. Eh, ¿Me escuchas, José? Jesús, me han hecho una llamada y se me ha cortado y no me he enterado de, de lo que ha dicho. Ah, bien. Sí, es que ha habido un, problema, ha habido un problema con la conexión. Eh, vuelvo, si quieres, a repetirte la pregunta. ¿Me escuchas ahora? Sí, eh, sí, yo sí te escucho. Es que me habían llamado y se me ha cortado el vídeo, pues, momentáneamente. Perfecto, perfecto, no hay problema. Son los problemas del directo. Disculpa a todo, suele ocurrir. Bueno, te quería preguntar, eh, Renta Mínima Universal, ayer se aprobó en el Parlamento, en el Congreso, a la Renta Mínima, con el voto a favor, incluso del Partido Popular, cosa que sorprende mucho, y la abstención de Vox. Ningún partido sí. votó en contra. No la entera. renta mínima, disculpa, José, y acabo de, de hacerte la puntualización. La renta mínima no es una renta para que eh, se erradique la pobreza, porque ya existe la renta mínima de inserción, es decir, ya existe la paguita. Entonces, esto sirve para que los proyectos ideológicos de PSOE y Podemos puedan ayudar a ciertas capas de la sociedad, ciertos grupos, como puedan ser los inmigrantes o las personas víctimas de violencia de género, para que en las próximas elecciones le voten a estos partidos. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué opinión te merece esto? Porque deja muy claro a la sociedad de que ni tampoco el partido de Vox es la solución al problema que tenemos. Claro que no, ha sido otra estrategia de la partidocracia, otra consecuencia del sistema. Ellos han estado haciendo teatro de la paguita, a la paguita, a la paguita, pero luego han llegado y han dicho unos que sí otros han abstenido y no han dicho que no otra estrategia porque todos trabajan en conjunto independientemente de que luego salgan a parlamento y nos hagan un teatro luego ellos se juntan y acuerdan las cosas eso, y, y ya está y hacen lo que quieren y lo de y por ejemplo la paga yo hablo con gente dicen es que es que si de los inmigrantes por ejemplo es que tienen que estar un año empadronados tienen que estar un año empadronados pero los que vienen en patera eso son trata de trata de personas y eso ya no necesitan un año y todos los que vienen vienen casi todos en patera entonces, a todos va la paga, porque son trata de personas, ¿no? Igual que las mujeres que son maltratadas, que no tengo nada en contra, pero las mujeres que son maltratadas no tienen, tienen acceso a ellas, ¿no? Pues a estas personas igual, vienen en patera, pon acceso a la paga, porque han sufrido trata de personas. Es toda una estrategia para ganar votos y ya está. Y, y es una estrategia de la partidocracia. Otra consecuencia más de que no tenemos poder sobre ellos y, y, y de que nos engañan en nuestra cara, son todo consecuencias, pero, pero por eso te digo que hablamos solo de consecuencias y nunca miramos a la causa, que la causa es el sistema, el régimen. El régimen porque están por encima de la nación, los partidos. Sí. Un partido nunca debería ser estatal, deberían sí. ser de la sociedad civil, que es como empezaron sí. en su día, la sociedad civil. Y ahora, ahora sí. están en el Estado, ellos cobran del Estado, como hemos hablado antes, en, en... que tengo una foto ahí de lo que han cobrado cada partido... Y que sepan los votantes de voz que con sus impuestos cobra Podemos y cobra PSOE y cobra izquierda recubicana y que pongan los otros. Cobran todo. Y, viceversa, uh -huh. y viceversa, que sepan los votantes de izquierda que con su voto, con sus impuestos cobra Vox y cobra PP y cobran los partidos de derecha, que uh -huh. no son de derecha, son socialdemócratas, que se adueñan de movimientos sociales para identificarnos y que los votemos. Ya está, porque a la vista está hasta que luego no cumple nada del programa. No cumple uh -huh. nada. José, Cuando... disculpa, que, disculpa que te interrumpa, porque has tratado un tema, porque todos los temas que tratan me gusta siempre poder de alguna manera eh, eh, informar a la gente sobre, sobre ese tema específico y que puedan entender de qué hablamos, porque tú ya has adquirido un cierto conocimiento en esto de la ciencia política y la verdad es que da gusto escucharte, de hecho yo he estudiado ciencia política y compañeros míos de la universidad no te llegan, vamos, ni a la suela de los zapatos, te, te, te, siento deciros... Decíroslo, pero es así, o sea, se nota que has leído mucho sobre el tema y que estás muy bien informado por los libros que has leído y todo lo que, lo que te has informado. Mira, te quería hacer una pregunta, has hablado de causa y de consecuencia. Últimamente hay muchas personas en Facebook, que yo las veo, de hecho entrevisté a Ángel Río, que habla mucho de, de este tema, este chico de Madrid, que habla de que, bueno, que no hay nada que hacer que eh, existe un nuevo orden mundial, el globalismo, que va a imponer sus propias eh, reglas del juego, que van a imponer sus propias medidas y que los ciudadanos de a pie no tenemos nada que hacer. Entonces, me gustaría que explicaras muy bien, porque ayer estuvimos hablando de esto, sobre si es eso verdad. Es decir, si los ciudadanos, primero, deberíamos de controlar al gobierno que tenemos para que el gobierno que tenemos no salíe con el globalismo, con George Soros con Bill Gates, con la agenda de la ONU. Es decir, que expliquen muy bien eso de causa y consecuencia para que los espectadores lo entiendan. A ver, pues partiendo de la base de que no tenemos control sobre ello, es difícil controlarlo. Lo que te he dicho antes, si viene una gran fortuna, ya sea solo o sea quien sea, que yo no tengo datos, o sea, lo he leído, creo que lo he leído, pero no tengo fundamento sobre ello, ¿vale? Pero como no tenemos control sobre ello... Pues es que no me indigna porque es que es lógico que pase, lo mismo que las querellas que se archivan, o pues si tienen al fiscal a dedo. Lo que me refiero es que son consecuencias, son consecuencias del problema. Es como si tú tienes una fuga en el coche y todos los días le echas líquido, pin, pin, pin. No, la solución está en arreglar la fuga, ¿no? O, o, o es mejor estar echándole líquido todos los días. La solución es arreglar la fuga. Pues esto es igual. Si, ellos, si no tenemos control sobre los gobernantes y viene una gran fortuna y los junta y nos vende, no podemos hacer nada. Tenemos que coger el, el problema desde abajo. Por eso es lo de la abstención, para deslegitimarlo, hacer el proceso de libertad constituyente y exigirlo, perdón. Y a partir de ahí empezar a cambiar las cosas desde abajo. Si no empezamos desde abajo, nunca vamos a poder controlar ese globalismo o ese problema o esa consecuencia de arriba. Porque necesitamos coger el problema desde abajo. No sé si me he explicado bien. Sí, de hecho, hay aquí un, un espectador, José Sánchez, que no sé si lo pueden leer, abajo de la pantalla nuestra. Él dice, jamás ha visto un presidente que siga las consignas de Soro tan al pie de la letra. Se refiere a, a, a Pedro Sánchez, sí, al acuerdo, presidente claro. Pedro Sánchez. Pero, pero vamos a lo mismo, como no tenemos control sobre él... Es que le damos igual a la sociedad civil. Ellos son oligarquías, están por encima de nosotros y le importamos un carajo. Le importamos un carajo. A la vista está que nos quieren subir impuestos. Eh, eh, lo que tienes que hacer es bajarlos para, para que la sociedad pueda vivir. Si nos suben más y nos ahogan más y nos reprimen más, al final es peor para todos. Y encima, esos impuestos que nos suben son para ellos. Que es que encima no son para ayudarnos a nosotros. Yo no sé si has visto la noticia que ha salido que el Madrid y el Barcelona le han pedido 200 millones de euros al gobierno. La, la, la, la, la he visto y me he quedado sorprendido porque son clubes de fútbol famosos que ya debían dinero a hacienda, hacienda previamente y ahora le piden ayuda cuando no tienen para pagar a sus cracks, a, a los jugadores que cobran una fortuna de dinero y en cambio, como bien dice María Luisa Cortés, que les quiero, re, que quiero responder porque ha hecho una pregunta que va mucho en relación a esto María Luisa habla de ERTES que aún no se han cobrado, las pensiones, España está quebrada, ¿dónde van a sacar dinero para todo? A lo mejor hay dinero para los futbolistas del Madrid y el Barcelona y no hay dinero para pagar los ERTE de, de aquellos claro. que temporalmente se han quedado sin trabajo. No hay dinero para los ERTES pero le han dado 200 millones al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid. ¿Eh? O sea, que, que, que es un timo, es un timo todo. Y luego encima, si el Madrid y el Barcelona no devuelven ese dinero el 80% de, esa, de eso que han pedido lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos para más inri es que, es que tiene cojones la cosa por eso es el momento de difundir bueno, coño, si es que el, el, lo malo de que es que esto es como los romanos los romanos ponían el circo entretenían a la gente para hacer lo que quisieran y al final el imperio cayó por sí solo pues estos como sigan así van a caer por sí solo, porque es que ya no se cortan no se cortan ni un pelo nos hacen las mentiras de nuestra cara y no se cortan Ojalá caigan antes de que, de que podamos llegar al momento de abstenernos, ojalá caigan, pero, pero es que no es lógico, no es lógico y no tenemos ningún método, aparte de la abstención, cada cuatro años no tenemos ningún método para poder quitarlos de ahí arriba, de forma pacífica me refiero, ¿Qué vamos a hacer una guerra… Lo suyo es que lo hagamos de forma pacífica, que, que, que difundamos, que creemos unión del pueblo. Un, la, la guerra no está entre izquierda y derecha, la guerra está entre el pueblo, contra los, los, los partidos políticos. Contra los partidos políticos que, que están en el Estado. Yo no tengo nada en contra de los partidos políticos si estuvieran en la sociedad civil, pero sí tengo en contra de los que están en el Estado. Porque ellos cobran del Estado y trabajan para el Estado, y no para la nación. Si la nación le pagáramos, trabajarían para nosotros con uh -huh. poder de la pero como les paga el Estado, les damos igual. Y si no entiende la gente eso, pues vamos a seguir igual, siempre. Si te, si, si, si te parece, eh, José, voy a responder yo a una pregunta, porque creo que, que tú ya lo has explicado y ahora me gustaría utilizar la información que tú has dado en el programa para responder a, a esta persona. Eh, y esta va a ser la última pregunta que se va a responder porque ya llevamos casi 40 minutos. Quisiera agradecer a todos los que estáis en directo, que le habéis dado like, que estáis compartiendo, que estáis en Movimiento Civil conectados en, en directo, en vivo con nosotros. Eh, Susana Manchón, ella nos pregunta, creo que lo puede ver en pantalla, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Proponer un partido político ejemplar y que una vez dentro cambien las cosas? ¿Que este partido una vez dentro renuncie a las pagas privilegiadas? Creo que José, eh, José lo ha explicado muy bien, eh, Susana. Eh, de momento, no podemos apostar por ningún partido político porque todos nos están engañando. Eh, de hecho, bueno, aquí hemos puesto ejemplos. El último que hemos puesto es sobre salvar a clubes como el Madrid o el Barcelona. Eh, el poder estatal de, de los partidos políticos es absoluto, es como si fuera la monarquía absoluta de, de, de los tiempos no pasados. Y por eso, Susana, debe dejar muy claro, se debe dejar claro aquí, que no debemos votar, que debemos difundir un mensaje de libertad colectiva para que la gente lo comprenda, lo entienda, y una vez que exista una masa crítica, una masa de personas que eh, puedan respaldar estas ideas que tenemos mucho, que además, eh, lo quiero dejar muy claro, todas las personas que han venido al programa mm, coincidimos en lo mismo, en que debemos de estar unidos y que debemos de eh, defendernos ante estas oligarquías, ante estos poderes, supremo, porque tienen todo el control, pues te diría de que no hay forma. No hay forma de, de, de que nosotros podamos depender y apostar por un partido político ahora mismo. En España creo que ese tiempo ha acabado. De hecho, esto es una opinión personal, creo que el sistema ha finalizado, la transición ha fracasado. Es verdad que hemos tenido 40 años donde ha existido una paz, eh, ha, ha existido, pues, de alguna forma hemos podido… Eh, como sociedad avanzar en diferentes términos no completamente como sociedad pero bueno, no eh, hemos podido parar de alguna forma eh, algunos ataques que previamente se han realizado a lo largo de nuestra historia, como han podido ser guerras civiles o incluso golpes de estado, pero tampoco es la solución, es decir, esto creo que hay que dejarlo claro y José te puede responder también a, a esta pregunta y puede aportar eh, lo que lo que desees, José, ¿qué, qué te parece esto? Claro, pues que, que si, si vamos a, a votar a un partido, en el momento que entra el poder no tenemos poder sobre él. Entonces ya te tienes que basar en confianza y la política no se puede basar en confianza. Eso lo tenemos que entender, pero claro, nos lo han metido tanto el consenso, que la confianza, que no, que la, la política se basa en, en desconfianza, en tener un medio de revocación un medio de control para que si no cumplen lo que habló prometido, se le revoque y se meta a otro. Y eso a día de hoy no lo tenemos. No lo tenemos. Y, y, y hay ejemplos de la mentira, Como, por ejemplo, Podemos, el Pablo Iglesias, que hablaba de la casta que tenía que estar. ¿Y ahora dónde está? Ha cambiado totalmente. El Santiago Abascal, en 2015, cuando empezó, la, hablaba de la separación de poderes. Es que hay muchos vídeos por ahí, bendita hemeroteca. Hablaba de la separación de poderes, de todo el tema este, y ahora habla de que habla ya ha cambiado el discurso total. Ya no hay, ya lo de la separación de poderes se le ha olvidado y ya solo va pues, con las leyes del miedo. Nos intentan meter miedo nada más y dividirnos para pa que sigamos votándolo y ya está. Así es que no hay otra. Desde dentro uh -huh. no se puede nada. Desde dentro es imposible. Es imposible porque lo tienen todo atado. Todo bien uh -huh. atado. Lo tienen. Uh -huh. Imposible. Bueno, José... Pues te voy a dar un minuto, un minuto de oro para que te despidas de la audiencia, de este programa. De verdad que te agradezco mucho tu participación. Ayer tuvimos una charla, eh, la verdad que me, me gustó mucho, decir, porque eres una persona interesante, se puede hablar contigo de muchos temas, eres una persona abierta, que no te dejas guiar por lo que te dicen, ¿no? porque eso también lo hablamos ayer, que en España escuchas una cosa y lo repites como si fuera un loro, es ¿eh? que me han dicho tal cosa y me lo creo y lo repito y, y creo que tú eres un valiente además por aparecer aquí, por dar la cara, no es fácil uh, aparecer en directo y, y poner tu imagen, tu imagen al servicio de las personas y de verdad te agradezco que como seguidor de, de esta página pues haya decidido venir a, al programa y, y libremente responder a las preguntas informar a la población sobre lo que tú sobre lo que tú piensas. Así que nada, te dejo que, que tengas ese minuto y, y que te despidas. A ver, pues yo doy las gracias también, porque es la primera vez que yo salgo en un directo o que hago un vídeo, nunca había salido. Pero bueno, oye, eh, te lo agradezco de verdad por, por dejarme que me exprese, porque no escuche gente. La cosa que quería contar es que don Antonio García Trevijano creó una, una asociación que es el MCRC, el Movimiento Ciudadano hacia la república constitucional. Esto no significa que no que no podamos elegir entre república o monarquía, porque yo sé que hay mucha gente que le gusta al rey. Entonces, es un movimiento en el que hay que dejar toda ideología de un lado, ¿vale? Para que cuando consigamos decidir, podamos decidir monarquía o república. Yo personalmente soy repúblico y tengo motivos para hacerlo, porque Pienso que el principio de igualdad se rompe habiendo rey. ¿Por qué tiene que estar Felipe y no puedes estar tú, por ejemplo? ¿O quién me dice que el rey es muy bueno y que luego su hijo es un tirano por el principio hereditario? Entonces, por eso yo no quiero rey y por eso yo soy repúblico. Por eso no quita que quiero que se decida entre todos. Y si todos los españoles, la mayoría, deciden que quieren rey, yo lo acepto. Pero yo soy repúblico porque tengo motivos para hacerlo. ...porque no, porque, por lo que te he dicho, porque, por qué, porque por qué es Borbón tiene que ser el rey y su hijo luego o su hija y quién nos dice que es un tirano. ¿Vale? Entonces yo tengo, entonces yo animo a todos a que, a que se asocien al MCRC, que por mucho que sea Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional... ...y hacia la República Constitucional por estos motivos que te acabo de dar, pero nosotros lo que defendemos en, ese, en esa asociación es la libertad política colectiva buscar un proceso de libertad constituyente en el que todos elijamos, independientemente de que quieras elegir monarquía o república y ahora mismo es la, es la asociación que hay y ahora mismo es el, el sitio donde nos podríamos unir todos para que se nos vaya viendo, luego está Rubén Gisbert que es otro maestro que fue discípulo de Antonio García Trevijano y que también enseña las cosas de Antonio García Trevijano Cierto. y también va a crear una asociación, pues yo animo a que se unan al MCRC a que se unan a la asociación de Rubén Gisbert a que trabajemos todos, difundamos y luego ya al final nos juntaremos todos y haremos manifestaciones y haremos lo que haya que hacer. Y en cuanto se pueda, nos abstendremos todos para conseguir esta hegemonía y para conseguir deslegitimarlo y para conseguir nuestra libertad. Que la libertad es algo que tenemos que conquistar, como lo conquistaron los americanos. Tenemos que conquistarla, tenemos que ganárnosla. No nos la van a regalar. Y mientras no entendamos todos estos conceptos, no vamos a llegar a ningún lado. ...tenemos que trabajar en unión y dejarnos de izquierda a derecha... ...cuando yo hablo con gente de izquierda me dicen facha... ...y cuando hablo con gente de derecha me dicen rojo... ...me dicen comunista, pero ¿pero ¿qué me estáis contando? Y luego eh, no sabes. No, <risa> sé. Te, te ha ocurrido al igual que Isabel ayer... ...que le di un minuto de oro y lo extendió casi a tres minutos... ¿no? ...tú te has quedado en dos... ...pero de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo ese mensaje... De hecho, Rafael Sala nos dice, muy buen programa. Enhorabuena Movimiento Civil. Y yo te quiero dar un aplauso por ese mensaje tan, tan bonito que, que has dado, de verdad. De verdad que ha, estado, que ha estado muy bien. Te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Y debemos de unirnos a esas plataformas, a esas asociaciones. Debemos de creérnoslo, que el pueblo español puede cambiar su país. Que esto no va de bandera, esto no va de ideología, esto va de creérnoslo, de ideas. Y no imponiéndola, no debemos de imponer a nadie, ni no a nada. los partidos, ni a las personas, no, no, no lo debemos de creer. Así que te lo agradezco mucho, tendremos más programa la semana que viene y que sepas que hay un invitado de, de este movimiento de Antonio García Trevijano, coordinador de Canarias, que también está invitado al programa la semana que viene. Así que eh, lo veremos en directo y disfrutaremos con él. Un abrazo de verdad y muchas gracias, José, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Venga, un abrazo, cuídate. Gracias.